Soy oficialmente la peor persona haciendo vlogs Dios mío, yo que estoy feo tan cerca Bueno, pues les cuento que después de lo que tenía, que pensaba que casi me iba a morir Han pasado dos días y no ha pasado nada interesante Porque ustedes saben que le he dado una pista aquí, una pista allí de la nueva casa, de todo esto Oficialmente, we are moving Today is the day, No hoy Mañana es el día ya que nos mudamos, pero como yo soy muy viciosa, estoy empezando a mover cositas. Resulta, déjenme les cuento todo, que yo sé que hay mucha gente triste porque nos vamos de este apartamento que es demasiado bonito y a mí me encanta, pero si ustedes piensan eso de este apartamento, no quiero que vean el otro. Es demasiado emocionante. Nos quedamos en el mismo edificio, solo que nos mudamos a un apartamento Mil veces más bonito que este, ya verán por qué, pero bueno, el punto es que estoy llevando ropa en este carrito de aquí Este vendría siendo como mi cuarto, quinto viaje, ya llevé todo lo del baño, el baño mío Ya llevé todo lo del closet de pintura de Whisky. Eh, he llevado muchas cosas de reversible, saqué una caja ahora para llevarlo todo junto Ahora mismo estoy llevando ya los abrigos que faltan, el closet de Valentina es slash de abrigo, porque es un walking closet y ahora lo de ella. Entonces ese espacio lo vamos a utilizar para poner los abrigos ahí y el closet que era de abrigo va a ser el closet de la pintura de Wissy. ¿se entiende? Nada, el punto es que estamos en eso. Bueno, estamos no. Estoy en eso, Raina right o estoy sola. Valentina ahora está, la tengo ahí en el baño, eh, bañándose. Está haciendo mucho calor. En realidad está muy frío afuera, pero tengo calor porque ya he subido y bajado demasiado. Nada, el punto es que ahora estoy cargando esto. Nada, ahí van los abrigos de Valentina y las cosas así. Mañana es oficialmente la mudanza. Mañana ya se llevan el comedor, se llevan la cama y cosas así. Viene mi tía a ayudar. Trataré de grabar. No prometo que vaya a estar muy activa en este vlog. Maybe sí. Pero la razón es porque tengo demasiado trabajo que hacer. Y nada, estoy demasiado excited porque ya venía un tiempo que estaba muy aburrida de este espacio. Quería cambiar, así sea en el mismo edificio, pero quería cambiar. Yo no sé si a ustedes les pasa. A ese siempre ha sido mi miedo al comprar una casa, una casa ya fija para vivir. Nosotros, gracias a Dios, tenemos propiedades, pero una casa fija, sí, para vivir, que yo me aburra, porque yo creo que soy muy inmadura todavía en ese caso. Me imagino que maduraré ya con el tiempo y con los años. Diré, ok, esto es lo que quiero para mi casa y de aquí no me voy a aburrir. Este apartamento a mí me encanta. Teníamos dos años aquí y ya yo estaba, que no podía estar aquí. El problema es que también yo paso demasiado tiempo en la casa. So, necesito estar en un lugar donde yo me sienta plenamente cómoda. Y quería cambiar el espacio. Y gracias a Dios eh, se dio. Y por otro lado, señores, déjenme les cuento. Que Wisi anoche me sorprendió de verdad. Yo no me puedo quejar de Wizzy. Wizzy es una persona muy buena conmigo. De verdad. A pesar de que mucha gente... Porque a él nunca le gusta salir en cámara. Es que eso está muy mal. Que la gente piense... Que conoce la personalidad de otra persona porque simplemente no le gusta salir en cámara. Y dicen que él es muy seco, no sé qué, un millón de cosas. El punto es que anoche él llega a la casa. Yo he estado como muy estresada estos últimos días. Y él trae una caja. Le sigo diciendo. Eh... ¿Qué le estaba diciendo? Ah, bueno. Entonces anoche, Wissi llega y me dice, toma para que deje tu mal humor. Y yo me quedo como, like, what? Él viene con esta caja y yo, de verdad, me estresada. No la quería ni abrir. Y miren lo que me trajo. O sea, yo me iba a morir por el hecho. Ay, yo me sentí tan triste después. Que él fue a la tienda, le escogió para mí, me trajo. O sea, yo tenía como ganas de llorar. Y él estaba nada más porque yo lo abrazaba y lo besaba de que, wow, lo que es un regalo. Se los juro, no es el regalo. Bueno, también el regalo me encantó. Pero es el hecho. De que se haya tomado el tiempo de irlo a comprar Ay no sé, me hizo sentir demasiado feliz Les muestro Para que vean de qué les hablo Esta fue la cajita que él trajo Pero antes, déjenme apagar el café Que ya subió Señores, miren, este es el paquete de ahora Y me apagaré el café Aquí hay un toyo yo no puedo con los tollos <risa> Sorry, esto es como si fueran en vivo Yo casi nunca edito nada Aquí está el paquete emocionante! Miren qué cosa tan hermosa. Ok, no han visto nada todavía. Yeah. Pero está demasiado linda. Miren esta hermosa cartera. Ustedes saben que. Bueno, ustedes no saben, pero le voy a contar. Me encanta que tiene esto aquí. Todas las paradas ahora traen como esto. Es que esto está muy de moda en I Love It. Me gusta el color, le dije, wow, gracias. Es un color que yo nunca hubiese escogido porque yo no soy mucho de grises. Él sí. Y por eso me encantó, que fue algo que si yo hubiese ido a la tienda, seguramente no la escojo. Por eso me gustó tanto. Y algo que estaba pasando conmigo y las carteras es que tengo carteras o muy grande, como la Neverfull o cosas así, que es exageradamente grande, o tengo cartera muy pequeña, yo no sé si ustedes se han dado cuenta ya que mis carteras siempre son como crossbody y son chiquitas. Nunca me caben muchas cosas, más que lo básico. Bueno, vieron el día que les mostré, el otro fin de semana que llevaba en mi cartera. No es porque quiero, es porque no caben más cosas. Eh, a mucho me cabe el portamoneda. Mi mamá me regaló un Louis Vuitton, un portamoneda grande, y tuve que comprarme uno chiquito. Wissy también me regaló el Dior. Ay, oh my God, Wissy me regala muchas cosas, lo amo tanto. <risa> no por lo que me regala, lo amo de verdad. Y me regaló el chiquito porque mis carteras siempre, como que no cogían muchas cosas. Miren, es que como no se concentra. Miren, ahora esto que anda volando por aquí. No se ve en cámara. Bueno, well, sí, miren, es como una funda. Ay, no sé, se fue. Miren, allá abajo. Allá ven. Pero que aquí todo se ve como tan exagerado. Ay, Dios mío, perdónenme. Si ustedes siguen viendo este blog, es porque ustedes me aman mucho. Porque ni yo me soporto. Les decía que apenas me cabe el portamoneda y el chiquito me cabe el desinfectante de manos y tal vez la llave no mucho y a veces el me dice igual la meto en la y yo aquí no hay ropa hay un enfocado yes fresh money, fresh pedi y recibí mucha ustedes en el último video con la mascarilla y no entendían nada de lo que decía así que trataré Pero cuando hablo con ustedes no tenerla por eso no quise hablar mucho aquí adentro y bueno, pues les decía que tengo una alergia horrible. Pueden ver, pueden ver que estoy llena de bolita. Pues no sé si sea la mascarilla, pero es como que estoy súper quemada. Y bueno, como a ustedes no les gusta que yo hable con mascarilla, voy a entrar a comprar un café. Y unas cosas, así que me tengo que poner una mascarilla obligatoriamente. Señores, buen día, me acabo de despertar. Y como. Uh -huh. Si fuera poco, todo el cansancio que tengo Me acabo de salir vez no me sale Pero con el frío A mí me sale una bolita ¿De qué tan va a mí por hora? Y me tapa los oídos Y ahora no les que me sale una bolita Pero es con el frío No entiendo por qué cuando ya el frío se va Ahora Eh, que ya ni siquiera frío está haciendo y ahí me sale, no sé si puede salir por el estrés nada el punto es bueno. que me salió sí. o sí. sea, desde, desde hace varios de días yo estoy sintiendo que mi cara, está como medio frío pero frío para esto para un curiosito, bueno, les cuento que hace varios días yo estoy sintiendo que mi que me entender, aunque esté horrible que mi boca estaba súper súper como quemada y estaba roja alrededor, quemada, literalmente quemada, no sé por qué si no ha estado haciendo tanto frío he pasado por mucho más frío que ahora la temperatura está a 50 y bueno, anoche me empezó a salir esto yo uso una cremita se llama Abreva, se escribe así, no sé cómo se pronuncia el punto es que ya yo tenía como dos años que esto no me salía Así que esta cremita, el chin que quedaba Porque es súper chiquitita Estaba como seca Y no, voy a comprar una para la farmacia Ahora Y luego de eso Voy a Pasar por la oficina Averiguar algo Y ya cierro el vlog hoy aquí Ya instalado obviamente en la nueva casa Y en el próximo le enseño más detallitos De cómo quedó Pero bueno, por ahora déjenme ir a resolver con mi boca Dios Señores, estoy muerta Y miren qué era lo que tenía Pues solamente esto aquí debajo Me compré una crema como clear Y ahí se puede ver mejor No es tan mal como yo pensaba No es que está bien, pero no está tan mal como yo pensaba Y les cuento Por otro lado Estoy cansada terminando de organizar esta habitación, voy a cambiar este mueble de aquí, me quiero pedir uno en Urban Outfitters que me gustó muchísimo, pero mientras tanto volví y puse el que tenía viejo, y que les iba a contar por otro lado, yo no veo, pero yo tenía algo que contarles oh, oh, ya sé, ya sé, me di mi tinte negro, resulta que no me estaba encontrando para nada con ese color que tenía, era como bien clarito. Vale, no, te puedo contar con eso. Dame. Y nada, me compré un tinte en la farmacia cuando fui a comprar esto y me lo acabo de dar. Y señores, miren, allá abajo está el espejo. Lo tengo que, lo quiero poner ahora. No sé si ponerlo en esta pared o ponerlo en una pared allí, como del pasillo. También tengo esta pared libre. En esta pared, y aquí puse este sillón, esta lamparita esas flores, y bueno esta habitación sí es un poquito más chiquita como de espacio de cama hacia acá, pero tiene este pasillo, donde ahora puse este armario, ahí puse carteras y cosas, le voy a dar un mini tour más adelante, no es un tour de casa pero creo que en el siguiente video ya, y ahora no quiero seguir hablando para que, señores, ya mi mueble nuevo, Valentino lo estaba guayando con esto, por eso me fui corriendo suerte que no lo llego a rayar pero miren, este es el mueble nuevo y ahí puse carteras aquí en la parte de abajo. Aquí también, aquí puse como la tres que se ve más linda sí. visualmente. Pero aquí puse más. Resulta que no me caben todas. Permiso. Ok, okay mami. Ahorita sale ella a jugar con toda mi cartera. Mírenla. 3, 2, 1. No, no, no, no, no. Eso no es juego. Y bueno, señores, estoy en eso. Les doy otro update ahora en un rato. Como que no es la mejor ropa para usarla. Pero tengo miedo, todo me da corriente. Ok, no me digan. Aparecí. Y aparecí llevando eso. Miren este shopping. Empieza aquí y termina ahí atrás. Ni siquiera recuerdo. Oh, ya sí recuerdo. Fuimos a la tienda Gucci y compramos un cojín para la casa. Y una mochila para whisky. Y vinieron en cajas gigante. Nos dieron este tremendazo shopping. Más grande que yo. Y bueno, eh, aquí llevo.. Eh, unas cajas, una cosa que voy a devolver de Sara, otra de Bershka, dos cosas de Bloomingdale's que no me quedaron ninguna. Yo creo que se las mostré, la zapatilla valenciana que pedí. Y el router de la casa vieja, del internet. Uf, pero esto pesa más que un matrimonio forzado. Por otro lado, miren, miren, miren qué belleza estoy utilizando hoy. Señores, viene a TJ Maxx a comprar una cosa pa para el baño, para limpiar el baño. Que lo dejé botado en el otro apartamento Y miren todo lo que me encontré Zapatillas Cuchi Más zapatillas Cuchi 400 dólares 500 Miren estos otros Tenis Ya me voy a Si ahora Porque nosotros Tenemos de esto Pero Yo no sé Yo me fijo tampoco Que yo no sé Si él tiene este Con este tigre Y él le encanta Y yo le dije la o sea, mitad del precio Que viniera a verlo Creo que se va a desmontar Pero bueno en fin. Tienen de todo demasiado barato Así que Pásense por su TG Max más cercano Ok, ahora vine Vine, vinimos Miren, está durmiendo Ay. Vinimos a Michael's A comprar todo esto, señores Nosotros salimos todo como loco. Uy, si parece un bon. Salimos súper rápido Porque vinimos a comprar Supuestamente un spray amarillo Para un proyecto que él tiene Un nuevo invento y bueno, eh, cuando venimos siempre aquí, a mí me gusta comprar y mayormente siempre están en oferta, eh, como craft para hacer con los niños actividades. Y aquí ya tengo como dos o tres fueron a complicar un carrito aquí. para que quepan más. <ríe> es eso es lo mismo que yo estoy diciendo, comprar un Miren, miren, parece un bong. Un bon son la gente de la calle. Como homeless. ¿verdad? Y miren miren Valentina era que está en chingada decente. Nada, el punto es que estamos en eso comprando cosas para hacer actividades yo estoy comprando eso él está comprando mucha pintura hoy sí siempre voy comprando pintura all the time miren nuestra cena sí, es su su especialidad con esta música de fondo obvio este video hasta aquí hoy les cuento en el siguiente video lo que me pasó me acaban de llamar quieren cobrar muchísimo dinero por les voy a contar todo eso en el siguiente vlog para ya no hacer este más largo, hoy estoy usando filtro porque esto empeoró, amanecí con la boca así súper hinchada, imagínense que ya está mucho mejor, pero ay Dios mío, nada, eh, espero que les haya gustado, comenten, suscríbanse Valentina, gracias, nos vemos en el siguiente video, bye